Podcast de jugando en Linux.com Información y debate sobre videojuegos en nuestra plataforma favorita. Porque en Linux también, también jugamos. Jugando. Muy buenas a todos y a todas, esto es el podcast número uno de jugando en Linux.com. En este podcast, Pato estará en la dirección, Leillo y Serjor en la mesa de diálogo y Jorge Lama en la producción. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Sergio. Es Hola, soy Leillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa y es que para todos los que estáis oyéndonos este episodio de podcast de linux.com vamos a regalar una clave de un videojuego que nos ha cedido amablemente un desarrollador y que durante el programa pues eh, daremos esa clave para que podáis activarla en Steam y ya nos decís qué os parece. Ya sea por nuestras redes sociales o en Telegram, el que, el que más rápido sea, es el que se va a llevar esa clave. Vamos a empezar el programa de hoy con un pequeño repaso sobre las noticias que hemos tenido esta semana en mine Minetest ha alcanzado la versión 5.2. Hace unos días nuestro amigo eh, P. Vader nos envió el, la noticia de la actualización de este clon eh, libre del conocido Minecraft. En la lista de cambios hay un montón de novedades, pero bueno, lo más destacable sería que hay mejoras en la guía. Hay una mejora considerable en cuanto a los gráficos, eh, sobre todo en temas de representación del cielo y sombreado de objetos. El desgaste de punzón ya es posible y hay correcciones en el buscador de la ruta, así como traducciones nuevas y atizadas para el juego. Como siempre, la mejor forma de que probéis estas novedades es bajaros el juego, que como sabéis, es software libre. Pues yo vengo a comentaros una noticia que es Cero software libre, pero es un de, de nuestra. Bueno, iba a decir editora de videojuegos, pero últimamente es igual ya la tienda, nuestra tienda de videojuegos favorita de, de Val. Vengo a hablar de. De Artifact, eh, ya os comentamos en un artículo en la página web en la que eh, Valve decía que después de sacar eh, el half Life Alyx iba a dar noticias sobre Artifact, ha cumplido con su promesa y ya es la, el, la tercera noticia que, que tenemos de ellos, primero anunciando que iban a implementar cambios, luego sacaron una noticia diciendo que querían feedback de la comunidad, eh, lo cual es una cosa muy importante y creo que es un, un cambio en la dinámica de Valve porque al principio Valve no... no... Cogió de buen grado, no aceptó todas los todas las cambios que pedía la, la comunidad, y, y las consecuencias fueron las que en las que todos vimos que Artifact, que un juego que nosotros podemos probar, y tenéis un vídeo en YouTube de, de cómo de cómo funciona Artifact, que lo podemos probar gracias a, a Jaime, que nos dejó nos dio acceso al juego. El juego está muy bien en su concepto, pero no, no terminó de triunfar. Y ahora están recogiendo un feedback, pidieron feedback a la, a la comunidad de jugadores. Donde, eh, por lo visto, por lo que comentan en su, en su última noticia sobre Artifact, ellos mismos comentan, eh, comentan que tienen un aluvión de noticias, o sea, de, perdón, de noticias un aluvión de, de emails y de correos de los jugadores comentándoles cambios que se les ocurren, cambios que además están eh, ellos mismos reconocen que son muy buenos y por ejemplo ya han, han avisado cómo será el nuevo despliegue, de, el despliegue inicial de las cartas en el, en el tablero. Entonces, han publicado un, un artículo que dejaremos en las notas de, del podcast donde van explicando cómo va a ser el nuevo, eh, el nuevo despliegue de cartas. Eh, oh, Despliegue inicial de cartas en, en el juego. La verdad es que yo no soy muy fan de este tipo de juegos, pero de alguna... No sé por qué Artifact me, me llama, me tienta y me, la verdad es que me gustaría que, que le dieran la vuelta a la situación, sacaran un Artifact 2.0 y veamos hasta dónde puede llegar este, este juego. Bueno, pues yo traigo hoy una noticia sobre X-Plane 11 el eh, simulador de vuelo que tenemos por excelencia en Genio Linux y que esta semana teníamos la noticia de que están implementando en la versión beta del simulador la apigráfica gráfica Vulkan en eh, sustitución de la hasta ahora la que estaban empleando hasta ahora que era OpenGL y eh, la verdad es que los resultados que han estado haciendo desde la página web de test de Foronix la verdad es que el, los resultados son muy prometedores están dando unos resultados bastante buenos eh, mezclando Vulkan con eh, el, el, el compilador ACO de Valve, precisamente un desarrollo que está financiando Valve, tanto en AMD como en gráficas, AMD como en gráficas en EVIDIA, los resultados son más que prometedores, Y está, incluso hoy se ha dado la noticia de que la mezcla de Vulkan con, con OpenGL, o sea, mejor dicho, con, con los drivers gráficos, de RADV más ACO en, en los últimos drivers Mesa 20.1 Devil están dando unos resultados muy prometedores. Están incluso superando en algunos aspectos a una GTX 1060 con, unas, eh, con las gráficas RX Vega 56 y las RX 5700XT. Aunque en NVIDIA sigue estando en este caso por delante en cuanto a rendimiento con, con Vulkan. Eh, la verdad es que el juego en sí es, realmente está, está evolucionando de una forma realmente espectacular. La versión que están testando ahora mismo en X-Plane es la 11.50. Seguimos con una noticia que nos ha llegado esta misma tarde y es que eh, Fórmula 1 2020, eh, 2020, o 2020 el videojuego oficial que está desarrollando Codemasters eh, y, y editará Coach Media, él llegará a Stadia el próximo 10 de julio y eh, será posible jugarlo desde el primer momento, en día 1, en Linux mediante la plataforma de, de Google. Esto, eh, claro, no sabemos qué implicaciones tendrá en cuanto a la posible salida en eh, Steam, por ejemplo, eh, y un port, un eventual port por parte de Feral Interactive. Pero eh, en principio es, no, es una, no, es, no es malo que tengamos la posibilidad de poder jugar a un juego de Fórmula 1 eh, oficial de, de salida. También habrá que ver si es cierto, eh, como hemos hablado como, o como hablaremos posteriormente, que eh, tendré, si, si tendremos disponibles ya los, los, eh, el soporte para eh, distintos eh, mandos y volantes que esperamos como agua de mayo para poder disfrutar de este esperemos, gran título de, de simulación de Fórmula 1. Bien, pues eh, pasamos al tema principal que nos... Eh, ocupará este este podcast. Vamos a tratar un poco más a fondo un tema que en el podcast, podcast anterior se nos quedó un poquito corto, o por lo menos eso es lo que pensamos, y es el que el tema de Stadia, ¿vale? Esta semana tenemos, hemos tenido la noticia de que Stadia se ha abierto o Ha abierto un, el periodo de Stadia Pro para todos los eh, usuarios que quieran registrarse mediante su página web o mediante su aplicación móvil y tendremos dos meses gratuitos de Stadia Pro con lo que conlleva juegos gratuitos de los, los que están eh, ahora mismo accesibles mediante esta modalidad de suscripción que no es necesario seguir, sus, seguir suscritos si no queremos. Una vez que se termine este periodo de dos meses podemos darnos de baja y en teoría no pasará nada, nada más que volveremos a una modalidad de Estadia base en la que no tendremos a lo mejor el 4K y el sonido envolvente, pero seguiremos pudiendo disfrutar de los juegos que hayamos comprado en la plataforma. Además, esta semana también hemos tenido otra noticia sobre Estadia en el que mediante el navegador ya es posible jugar con resolución 4K y sonido envolvente 5.1, ¿vale? O Lo que queremos es tratar este tema de Stadia un poquito más a fondo en este programa. A ver, Serjor, ¿tú qué piensas realmente, de, o tú qué has probado ya eh, Stadia? ¿Qué piensas realmente? ¿Qué es, cómo, ¿Cómo ves tú ahora mismo la jugabilidad, la plataforma, etcétera? Pues... Yo tengo que decir que lo estuve lo estuve probando hace cuatro días o así. En principio mi idea era no probarlo porque leyendo los comentarios que habéis puesto varios de vosotros en Telegram respecto a cómo iba Stadia, que si mal, que si os había dado problemas, que si que, que gran diferencia con, con las versiones nativas y demás yo me dije pues para qué lo voy a probar ¿no? que total, eh, si va mal y, y demás siendo un servicio que a mí personalmente no me termina de convencer de darle más más bomba Google, porque, bueno, El no, caso es que al final le caí en la tentación porque está probar estas cosas pues eh, siempre a uno a uno le, le pican lo probé y yo bueno, lo que os ponía en, en el grupo de telegram eh, para mí que aquí hay una mezcla de brujería y pacto con el diablo yo cuando estuve probándolo estuve probando el guild creo que se llama estuve probando eh, grid el juego de coches eh, destiny también el, el serio Sam, el, el piratorio de serio y demás y eh, yo flipaba yo lo tengo que decir así de, de alto y así de, de claro. Yo flipaba. Eh, no me acordaba. No me. Yo estaba jugando sobre todo al grid. Eh, estaba jugando con el grid y no me acordaba de que estaba usando Stadia. Iba Puse el driver de NVIDIA, yo tengo una NVIDIA una 1060, le puse en el driver de NVIDIA que me dijera los frames por segundo que estaba que estaba sacando la aplicación en ese momento y no bajaba de 60 frames. Aquello no caía de 60 frames. Y, y yo, por ejemplo, en el tema de, de, de grid, es cierto que estaba utilizando un mando porque intenté conectar mi, mi volante. Ya tengo un, un driver. Force GT. Y resulta que los volantes vale, pues no están soportados y, y tuve que jugarlo con mando, lo cual es bastante, es un gran freno de, de jugar a ese juego en, en Stadia, porque el, el tema con el con el pase es una castaña pero yo no notaba el input lag o, sea, yo, o yo soy muy torpe o yo, mis ojos son súper lentos viendo frames pero, pero yo no notaba el input lag intentaba, iba a las curvas y más allá del problema que puede suponer un bug, yo jugando al grid me iba súper de coña, sí, super eh, de coña. Yo, yo, la verdad es que estoy, la sesión de juego que yo tuve también fue muy parecida a la tuya yo creo que creo que yo difiere un poco de, de lo que nosotros eh, estamos, eh, estamos hablando eh, a ver Leillo, ¿cómo fue yo hiciero la mía Bueno, pues más o menos Probé, probé los mismos juegos que, que comentó Serhor. Probé Grief, probé Serious Sam Y probé Destiny y en mi caso, bueno, pues eh, tras comprobar, por ejemplo, pues que mi conexión era buena pues a ver, no tengo una conexión de fibra y tremenda, pero bueno son 100, 100 megabits eh, con un ping más o menos de entre 10 y 15 milisegundos creo que no está mal. No, ellos garantizan que con esa con ese tipo de conexiones la experiencia de juego es súper óptima, así que es, eso es no que tendré, ser una excusa. Por eso, tendría que ser óptima y es más, es lo que me indicaba eh, es lo que me indicaba el la, lo, lo que es el overlay que tiene que tiene Stadia, creo que he dejado un vídeo. Hay un vídeo en nuestro canal de, de YouTube en el que bueno, pues doy mis impresiones y mi impresión no es como la vuestra. A ver, vamos a ser justos, eh, no está tan mal, pero tampoco es eh, algo tan bueno desde mi punto de vista con respecto a gris para mí ya, si no se puede jugar con un volante a un juego de coches, pues es que... Si no, no. Si no se puede jugar con volante a un juego de coches, es que no es un juego de coches. Es que a mí me cuesta un mogollón jugar con un Paz. Eh, no, no es el mismo control, no puedes, eh, no puedes acelerar, frenar de la misma forma, no hay la misma precisión a la hora de tomar una curva, no sientes, eh, no sientes cuando el coche se te va, por ejemplo, eh, es que hay, un, hay una diferencia abismal de jugar con un volante a un mando. Y después, bueno, a nivel gráfico, por ejemplo, bueno, pues eh, estaba lloviendo en, en lo que es el, el videojuego y yo notaba pues que había algún algo de pixelado. No era muy grave, pero había algo de pixelado. Una cosa, ¿creí que, eso, que esos problemas eh, Leillo o Serjor podrían estar relacionados a lo mejor con el tema de servidores? Es decir, el hecho de que a lo mejor los servidores de Google, lo, la conexión que se hace de lo que es Stadia a los servidores de Google tengan algo que ver, es decir, que, que a lo mejor Serjole esté conectando a un, a un servidor y, y le, yo esté conectando a otro y por eso esa diferencia de, de percepción o de calidad de juego… S si, si fuera, no debería. O sea, intento que quieres decir, eh? que yo engancho con un servidor que por lo que sea esté menos congestionado y otro usuario engancha con otro servidor que por lo que sea esté más congestionado o pase por, pues enrute su tráfico de una manera peor. Si fuera ese el motivo, no debería. Deberían garantizar que la experiencia es... Más que, o menos muy igual simple, para todo el mundo. Más, más, o menos, más o menos igual. Sí, pero no, no yo lo, a lo que iba es eso, exactamente a que, a que a lo mejor Google lo que está teniendo es ahora mismo, un, a, al tener un pico a lo mejor de jugadores... Lo que tenemos a lo mejor es un, un problema de balanceo, a lo mejor, por parte de ellos. No sé cómo sí, lo veis. Sí, sí, no, no, yo eso sí que creo que puede ser. Y además yo creo que la gran diferencia fue que entre mi experiencia, o, o la experiencia de Leo con, con igual a nuestra, es que yo creo que tú lo probaste del primero los primeros días que salió Stadium en plan free para todo el mundo. Sí. Y yo lo probé a los sí, pero... bastantes días, después de que le cayeran muchos palos sobre el tema de la, de la calidad. Uh -huh. A ¿Lo he vuelto a probar? Sí, fácilmente. lo he vuelto a probar y era lo que te quería comentar ahora. He probado tanto Destiny como Gris y ¿Sí? lo he probado en tres días diferentes. Lo he probado Ajá. el día anterior a la grabación del vídeo, el día de la grabación del vídeo y hace un par de días por la mañana, que en teoría pues se supone que debería funcionar mejor. no Por la mañana, un día de semana, no debería mm -hmm. haber... Teniendo en cuenta que todo el mundo está confinado, yo creo que ahora lo de las horas... Oh. Pero bueno, vamos a verlo. Bueno, sí, sí, sí. Lo he probado en tres días diferentes, a tres horas diferentes, y más o menos la experiencia ha sido la misma. Con respecto al tema de, de los controladores, eso yo creo que es algo subsanable. Supongo que en un futuro, pues, eh, le meterán caña al soporte pues, de volantes o, o de mandos. O, es más, ellos indican ahora mismo que los volantes inalámbricos o los mandos inalámbricos no están soportados. Pero el tema del input lag, que era algo que no he comentado hace un momento para mí también es, es eh, no es no va todo lo bien que, que debería ir a ver en gris quizás no lo he notado tanto porque al usar el mando yo no tengo la misma sensación que por ejemplo con un volante entonces no puedo asegurar que realmente hay impulso eh, a la hora de, de girar el volante. Yo, a mí me da la impresión de que sí, pero a lo mejor es algo subjetivo. Eso debería ser entonces sí. igual probar el grid el, el que tenemos en, en Linux nativo. Sí. Probarlo con, con, con paz y comparar con eso. Ya. Porque, creo, porque yo, yo lo, el problema es que eh, tenías la configuración del OBS mal y grabé un vídeo de dos horas que tuve que tirar porque la tenía, tenía mal la configuración de la calidad del vídeo y no, merecía, no valía la pena el, el vídeo. Una de las cosas que, comentaba en, que iba a comentar en aquel vídeo, eh, mientras jugaba al, al grid, era la, la pérdida total de, de, de control del coche con el pad. Pero no por, no por ser estadia estadio sino porque es que jugar con un pad a un juego de coches... Que no eh, estás acostumbrado, no, entonces... que hay mucha gente que lo hace, ¿eh? que consta. Y, sí, y sí, en este sí, caso, sí, al ser un arcade, hacía, pues pero... no, no es tan grave la cosa el tener que jugar con un pad, pero vamos que... Es un impedimento pues, que, bueno, pues hay ciertas sí, personas que no... Desde mi punto de vista, eh, yo creo que esta que, eh, día debe de ponerse un poquito las pilas con el tema de los de los volantes. Más que nada porque, tal y como hemos publicado esta semana en linux.com el F1 2020 va a llegar a la plataforma. Sí, y, y, sí. y ahí ahí sí que la gente use volantes sí o sí. Exactamente. Sí, sí. Si, no, si no, la gente no lo va a No, con. no, no. Es que si no la gente es gente no lo va con con que se comprar en eSports. El... Es que no... El... Ah, a ver, en, en, en eSports no van a utilizar esta a jugarlo eso es que si quiere utilizar stadia para jugar el f1 lo, o, o lo haces o lo haces con volante o no te vas a gastar 60 pavos en stadia en un juego que encima no, si vas a jugar con pad es entonces o, o lo sacan de salida cuando o sea, la actualización de, de sus servidores para controlar volantes lo hacen con el f1 de 2020 o se van a pegar un tortazo bastante interesante a nivel de ventas en, en stadia que no, no tiene ninguna clase de sentido ese tipo de juegos tan exigentes del control de, del vehículo que lo hagas con un pad que es que es como para tirarlo por la ventana, de lo malo que es es que yeah. yo, yo, por ejemplo has dicho antes el tema del input lag, que lo has notado en Destiny, y yo tengo que decir que yo no lo noto pues yo sé sí. yo en, en, en Destiny, ya, lo que decía antes o sea, mis, mis ojos eran ya de, de abuelete y no, y no verán bien, eh, lo único que eh, lo único que le pude achacar son dos cosas al Destiny, una es intenté eh, putearlo lo más que pude y, y lo que conseguí fue una eh, un poco de, de problemas de sincronización vertical, pero mínimos mínimos, mínimos y que me pasé unos 5 cinco, cinco y 10 minutos jugando con un con la pantalla en tonos rojitos porque había un me problema de color. No, en general se empezó sí. a corromper el, el tema de colores de en la pantalla, empezó empezó aquello a degradarse y acabé con todo como, como con tonos rojizos durante un rato, un rato. Entiendo que eso es el codec de vídeo que no estaba actualizando bien la, la paleta cromática de lo que tenía que mandar y lo que tenía que dejar de mandar. Y sí que es cierto que son 10 minutos, de 5 a 10 minutos como muy incómodos a la hora de jugar, que vale, Veo todo bien, no me suponen un problema para a la hora de, de jugar y ver lo que está pasando, pero sí que eh, la experiencia la... Sí, ese, ese problema también lo tuve y... yo, el problema de, de, la, de los colores. Más allá de eso, mm. eh, me iba de coña, quitando que el Destiny 2 es un juego bastante malo, no lo recomiendo en absoluto, quitando el juego de, de medio, la nivel experiencia técnica... En general fue muy buena, quitando un rato que, que, que se estropeó el, el tema de, de los colores. Pero no sé, ¿lo jugaste con ratón y teclado o lo jugaste con Lo jugué path? con dos ratones que tengo diferentes. Con los dos uh -huh. sentí lo mismo. Eh, tengo un ratón vertical de estos para, para, la, para el tema la de la postura de la muñeca. Uh -huh. Y luego tengo uno de gaming. Y lo probé con los dos y con los dos sentí exactamente lo mismo. Ya, <risa> yeah, y es que lo jugué con, uh -huh. con paz. Igual es Asled. Y, y bueno, después, eh, aparte de, de jugarlo con ratón, ya no era el tema de que notará un mínimo que es mínimo pero existe eh, retraso a la hora de de que se empiece a mover eh, la pantalla cuando tú mueves el ratón eh, el problema es también es que veía por ejemplo que si movías la pantalla demasiado rápido iba como como si tuvieran parones muy pequeñitos pero los tenía, ¿entiendes? Ya, pues, bien, jo, pues es, es, es es raro porque yo lo yo estuve jugando con, con Paz y ahí sí que puedo lo voy a ver si me acuerdo y lo pruebo con, con ratón y teclado porque ahí sí que hay, hay grandes diferencias, yo también tengo un, un ratón gaming con, con bastantes DPI's y y lo voy a probar así, pero cuando estuve con el ratón, estuve con, con el joystick, de, o sea, perdón, estuve con el, el pad, estuve con el, con el stick de la cámara moviéndolo como loco, haciendo círculos a lo loco, sí. y perfecto, o sea, no... Yo no, noté, no, noté alguna... Lo, lo que te digo, algunos microparones y alguna diferencia de, de input lag cuando empezaba a moverse el ratón. Era mínima, es algo que, bueno, eh, al final lo, lo, que, lo que hace tu, tu cerebro es que se acostumbra y eh, digamos que no le hace tanto caso a eso. Pero donde más lo noté, quizás el tema del input lag, fue con Serious Sam. El Serious Sam, estuve jugando un buen rato a él y sí me costaba apuntar. Y, a ver, eh, no es algo subjetivo porque lo que hice inmediatamente fue jugar a Serious Sam de forma nativa en Linux con, con Steam y, y no tenía ningún problema. Iba genial porque es un juego que va Super, super fluido entiendes y, y, y funcionaba todo correctísimamente apuntaba perfectamente sin ningún tipo de problema que al principio bueno pues pensaba que a lo mejor lo de destiny pues es que como es un juego que demanda muchísimo gráficamente pues a la hora de moverse bruscamente también le cuesta pues al, al ordenador que pero lo está eso, ejecutando en pero en eso remoto. pero mira esa, esa es la gran promesa de stadia o sea puedes jugar al crisis 1 y y, y no tener ningún problema no, no, o sea, si esa fuera la, el, el motivo, eh, entonces ya sí que el servicio no merece la pena, porque ya. lo que venden ellos es que, baja, que olvídate de todo lo demás. Y olvídate nosotros, de las máquinas. que sí, nosotros la máquina. nos encargamos de, de que la experiencia sea la perfecta. Una, una. Y si no son capaces de cumplir esa promesa, vale. Ya. una cosa una curiosidad que tengo eh, leí yo tú cuando jugabas con teclado y ratón tú notabas cuando movías rápido la, la, la pantalla notabas algún tipo de efecto blur algún algún alguna pérdida en cuanto a definición de imagen o, o era solamente impresionante. no lo ya? que lo que notaba era como microparones como si no fuera fluido que por eso decía yo que en Destiny a lo mejor lo achacaba pues a lo mejor que el juego no es fluido en sí pero eh, Serious Ansi sí lo es y, y en cambio sí, se ve, se, sí notaba como no era algo grave pero pero sí notaba que, que le faltaba como, como fluidez, a lo mejor yo es que soy demasiado exigenta eh, eh, a y, ver, y, pero bueno Otra, que tengo, otra cosa no, no, que, que a mí se me, se me estaba ocurriendo es que eh, vosotros creéis que es posible que Stadia esté un poquito enfocando todo el tema de su fluidez a la hora de jugar con mando antes que con un teclado y un ratón? ¿Es posible que hay algún que ellos estén introduciendo diferencias en cuanto a ese tipo de estoy jugando con un mando y con un mando me va mucho mejor o no noto tanto el input lag como si estuvieras jugando con un teclado y un ratón? Yo creo que más que estén priorizando una cosa sobre la otra es que simplemente el, el, mando, el mando hace que pierdas tú como usuario, como jugador, que... Mi, opinión, mi, mi, mi experiencia es que pierdas eh, que el juego te soluciona la vida. Por ejemplo, jugando al, al Serious sí. Sam, yo creo que lo, lo jugué todo, todo el rato que estuve con esta día estuve con el con el pad de la, de la 360, con, con el de del Xbox 360. Y, y al principio empecé a jugar al Serious Sam al, al 1, creo que es y el, mi apuntado era malo pero pero no por no por temas de pulaje simplemente porque ser preciso era como imposible es con un es muy muy muy muy muy difícil entonces me fui a las opciones y puso activé la asistencia del el autoapuntado, que eso trae por defecto todos los juegos de, de consola, parten de la base de que ¿cómo vas a usar un, un mando, ya sea, sea de, de igual la consola que sea, vas a usar un mando, siempre, siempre traen la opción del apuntado ya por defecto y creo que no, muchos ni te dejan deshabilitarla y además en Serious Sam te daba la opción también de poner, de habilitar una especie de, de crossgate que te decía por dónde estabas apuntando así un poco de gratis, entonces casi sin apuntar al, al enemigo y Disparabas y ya le dabas. Porque el, porque el juego estaba. Entiende que como estás jugando con un paz asume más o menos a dónde querías apuntar. Entonces él te corrige el error de apuntado que te da un, un paz. Por lo tanto, jugando con paz no es que priori... yo creo que... no creo que sea que Stadia está priorizando ratón, o sea, paz frente a ratón. No, no, no yo me refería, me refería no, no, a la hora de la sensación, a la hora de, de la es sensación que de jugar. yo creo que el juego, independientemente de Stadia, creo que el, que el juego te va te va a corregir si estás usando un paz en vez de usando un pecado de un ratón. Entonces, yo creo que es más el, el cómo gestiona un Juego, el propio juego la, la, la entrada de los dispositivos que, que, que otra cosa a ver yo desde mi punto de vista desde mi, desde mi experiencia personal eh, yo empecé a jugar el primer juego que yo probé en estadia fue el grid y entonces eh, la verdad es que yo noté un, un mínimo un pequeño input lag que es como, como dice de leillo un pequeño no sé es como una especie de de que te, de que te falta una milésima de segundo en el movimiento vale pero sí es cierto además de que yo estaba jugándolo con pad, como no hay soporte para volante yo tampoco pude conectar el volante, entonces estaba jugando con pad y mi sensación era de que el juego iba un poquito por detrás de mí, ¿vale? Entonces es, es tan mínimo, tan mínimo, tan mínimo que eh, llegó un momento en el que yo ya llegó un momento en el que se me, me acostumbré a jugar con ese pequeño ¿Es lo retardo. Que Sí sí y, y que al final te acabas el cerebro se, se acostumbra a eso y, y, y mueves antes de, de necesitar moverlo o sea efectivamente entonces, no y, final... y, y llega un momento llegó un momento en que yo ya estaba jugando y yo para mí que estaba jugando en nativo es decir no llega un momento en que yo, me costaba pensar que yo estaba jugando mediante un, un navegador y una conexión a internet es decir sí al final desconectas desconectas ¿no? totalmente y, y estás disfrutando sí. del juego yo disfruté realmente de mi sesión de juego es decir no no me supuso realmente un problema a la hora de disfrutarlo también es verdad no estoy compitiendo no estoy no estoy eh, tratando de exprimir eh, un competitivo además vosotros sabéis que yo no soy de FPS no, Esto no soy de First Person Shooters y entonces eh, ese tipo de juegos yo no los voy a jugar y no no sé realmente qué respuesta tienen, ¿vale? vosotros en ese sentido sí que tenéis más experiencia o podéis tener una una experiencia muy distinta pero yo por ejemplo que yo jugué a grid y esa fue mi experiencia la verdad es que yo disfruté bastante bien de, de la sesión también es verdad que yo por ejemplo luego eh, estuve jugando al tamper y, y el tamper por ejemplo yo no noté nada, absolutamente nada de nada de input lag ni nada de, ese, de, de, de ningún tipo de, de problema. Sí que es verdad que con el grid también es verdad lo que dice de ello. Yo noté ciertos micro parones. De vez en cuando el juego daba unos pequeños saltitos un, o un saltito cada cierto tiempo, ¿vale? En las precargas, decir? sobre todo. Yo no sé no sé qué es. Juego. No sé qué es, pero daba. daba como... Pero eso eso lo hace el juego. A ver, yo pude jugar a grid con Proton. Uh -huh. Eh, un fin de semana de estos que dejaron libre y esos paroncitos también los tenía. Ah, o sea que entonces Quizás, es... a, quizás a lo mejor es algo eh, relativo al juego. Es algo inherente al juego. Sabes, Sí, eso es algo que nos tenemos que. A ver, por ejemplo, los problemas que tuvimos de, del color, de problemas de, de croma de, que yo tuve por lo menos con, con el Destiny que se ponía en rojo, eso seguro sí, eso sí. que era estadia. Pero no podemos evitar, no podemos culparle de todos los problemas que puede tener el juego el juego per se. Porque cuando, por ejemplo, el Destiny iba todo el rato a 60 frames por segundo, que yo no caía para absolutamente nada, pero en las pantallas de cargas veía 40 frames. Dije, Uf, esto, es, esto es juego. Está, que está yendo peor, esto no es. Eso eh... en nativo también te pasa. Entonces, hay sí, yo, yo, por de, ejemplo, el. De, de en de GIF, yo notaba, por ejemplo, pues cuando estaba eh, cargando, que estaba poniéndote un vídeo mientras cargaba eh, la, el, la carrera que ibas a, a, a disputar. Pues había pequeños parones en la ejecución del vídeo y después. Justo antes de empezar la carrera, que hay como una especie de cinemática hecha con el motor del juego, pues no iba todo lo fluido que debería ir, pero quitando eso, no, no encontré más problemas de ese, de ese tipo. Y eso lo hacía exactamente igual, eh, pues jugándolo con, con, con Steam Play. O sea que seguramente, pues. Eh, es, es lo que lo que comentábamos, un problema más del juego que de, que que de, de la propia plataforma. Yo, hombre, la verdad sí. es que, tal y como estamos hablando, yo recuerdo estar jugando al Zamper y, y estar jugándolo, y, y la verdad es que, como dice, como dice Sergio, parece cosa de magia. Es decir, yo estaba jugando y llegó un momento en que yo de, de, decía, es imposible que esto no sea un juego que estoy jugando en nativo. Es decir, estoy jugando al Zamper. Sí, para mí es irreal. Parece que, y, y, y que estoy jugándolo a través de mi conexión a internet y en un navegador. Y el, y el juego iba perfecto. Es decir, no noté ni siquiera el más mínimo input lag en ningún momento. Increíble. O sea... Hay... Es esta, es el, perdón, ese juego es, el, es uno de los que están hechos exclusivamente para esta hora. Sí, es el zamper, este, sí. Este, este es uno de los que está... También A eso, a eso me, me quería referir yo en el, ahora en, la, en el siguiente comentario. Y es que es, pues, yo creo que sería posible que eh, hayan ciertos juegos que... Eh, tarden un poquito o por lo menos no estén totalmente adaptados a la plataforma de, un, de buenas a primeras, ¿vale? Estamos hablando de una plataforma que es bastante nueva, vale una plataforma que está montada sobre unos servidores con un, con un sistema Debian, que, que realmente no es un sistema que se haya utilizado en consolas o en, o en ordenadores para mover juegos AAA. Y, y yo creo que por ahí puede venir mucha, mucha eh, mucho el tema este de que eh, los juegos estén no tan bien optimizados todavía para la plataforma, quizá falta un poquito de experiencia por parte de los estudios a la hora de implementar los juegos en, en Stadia, pero es cuestión de tiempo, es decir, eso, eso ya no es un problema tampoco de la plataforma en sí sino de, es, es cuestión de, de, de, de, de que el tiempo vaya madurando el proceso de eh, creación de videojuegos para la plataforma eh, por lo menos es lo que yo pienso, al igual que es cuestión de tiempo que si esto sigue adelante y, y, y esta Stadia sigue evolucionando, es cuestión de tiempo que, no, no que la duda, plataforma que a empieza a dar soporte para, para, para los mandos o para volantes. Es decir. Sí, sí, yo, ta yo también lo yo también lo doy Por hecho, que ya no solamente volantes y demás, sino todo periférico. Periférico raro porque el que quiera jugar por ejemplo al, a juegos de simulación de, de vuelo eh, va a querer usar su joystick y sus pedales y, y demás entonces eh, no, incluso eso, esta semana con el sí sí y, incluso yo esta semana he estado leyendo eh, que posiblemente eh, empiecen a, a, a hay compañías que ya están pensando en, en, en lo que sería el juego VR en la nube y eso oh, ya claro. se llamamos eso sería una salvajada, el no tener que gastarte un pastizal. Ya te, tienes que, si hardware, ya te vas a sí. gastar un pastizal en gafas, por lo menos te puedes ahorrar la parte del hardware que necesitas para, hardware. para moverlo. Y eso que te ahorras, a la VR sí que le puede abrir. A la VR y a la, y a la realidad aumentada. A las dos. También. Sí ah, si que les puede abrir mucho, mucho las puertas. Sí. Hacemos un pequeño inciso para regalar la clave que os habíamos prometido al principio del programa y que se trata de una copia del juego Ultimate Racing 2D que nos ha regalado pues, el desarrollador eh, Apple Amazing. Le agradecemos públicamente desde aquí al desarrollador que nos haya facilitado esta clave. Pues pasamos a daros la clave. ¿vale? Estad atentos porque la clave es para el que llegue antes. I H I J L guión R. 3 y b b guión j -I y 0 2 pues esta es la clave. Felicidades al, al que la haya conseguido al que... y que por favor se ponga en contacto con nosotros a través de, de nuestras redes sociales, de nuestros grupos de Telegram o de Matrix para decirnos qué le ha parecido el juego. Pues os comento un poquito de qué va el juego. El juego es un juego de, de coches con perspectiva cenital en 2D eh, al estilo retro y que tiene un montón de categorías, coches diferentes, circuitos y que realmente pues está muy bien y vale mucho la pena. Yo tengo una pequeña sí. duda y una pregunta para ti, Leo, que me ha venido ahora mientras hablábamos de periféricos y tal, ¿no? Eh, sabemos que va a venir salir el F1 2020 para Stadia. Imagínate que ese sería sí. eh, soporte para el G29, que creo que será el que eres tú. Que... Yo creo que no. ¿Te lo comprarías en Stadia? Yo creo que, que, que preferiría... Eh, Uy, lo has ver. puesto en un aprieto. <ríe> sí sí sí sí sí eso para eso... poder jugarlo desde Linux eh no sí sí sí sí por supuesto por supuesto no no yo creo no, que no claro es que si no, si no, si no yo, algo me dice que no tú, tú no no, no. Juego, eh, probablemente los, los de codemasters por norma ah. general funcionan no. bastante bien con no. Steamplay play proton yo, yo... obviamente siempre es mejor un por nativo y esperemos que lo haya hay que rezar y, y pedir y pedir mucho pero bueno es que, a ver, yo a esta día le veo más problemas que lo que es el input lag o el soporte de los mandos. Yo, que era lo que quería comentaros ahora. Aparte de esos problemas que realmente son problemillas, porque el input lag es muy pequeño, eh, el tema de los mandos, eso se va a solucionar. Ojo, y el tema del input lag, yo creo que también pueden pueden reducirlo. eh Ojo. Probablemente. Tienen, sí. Yo creo que. Pero yo, creo que aún yo el principal problema de esta ¿eh? no, lo, no lo encuentro ahí, porque eso, eso, eso es acostumbrarse, básicamente. Yo creo que eso al final tú te, te, te acostumbras a ese pequeño input lag y no le haces caso el problema que le veo a Stadia es eh, que le veo muy poco contenido, le veo muy pocos juegos en lo que es la suscripción esta que, que hay, eh, que es la que está gratuita ahora, me parecen muy pocos juegos para estar metiendo ahí un dinero mensualmente ya yeah, pero eso es algo que, que, sí. que evolucionará con el tiempo, porque ellos lo que dicen pero mientras es... no evolucione pero mientras no evolucione no, no, para mí, por ejemplo no merece la pena Después eh, hay otro problema. Prefiero, por ejemplo, comprarme el grid. Con, el grid te lo compras con, con esta de oferta, a lo mejor, por menos de 20 euros. Ajá. entiendes? Prefiero comprarme el grid y, y jugarlo con Steam, Steam Play Proton. Pero el, el, el tema es, ya no es el contenido de suscripción. Es que, por ejemplo, para un usuario normal que se compre un videojuego, yo no veo que le salga más barato. Comprarlo con Estadia con que comprarlo de forma física o de forma digital. Ver, eh, eh, es más, creo que es más caro incluso. Comprarlo en Stadia sí. es, eh, para mí es tirar el dinero. O sea, si compras el juego en Stadia, porque si no tienes internet, sí. no puedes jugar. El, sentido, el único sentido que le va a Stadia no es comprar videojuegos, es la suscripción. Sí, sí sin duda. Yo creo que. Y, y, y ahí se han quedado muy muy cortos. Hay muy pocos juegos. Y después. Es lo que decían, pero es lo que decían ellos al principio. No somos el Netflix de los videojuegos. Y ahí es donde Google, uy, Google, perdón, eh, Microsoft y Sony le están dando horros. Eh, tanto la el PS Now como, como ¿cómo se llama? el Game Pass de, de Microsoft, sí. cada mes te meten juegazos. Claro en sus sistemas de sus y, y yo no veo a Google puesta en ese sentido. Pero tus competidores te están poniendo la, el donde está el estándar de calidad y si quieres entrar en un mercado en el que tienes a, a tres grandes, que son Nintendo, Sony Microsoft, quitando ya, vamos a hablar del mundo de PC, que es donde Steam y Epic, nos guste o no, es justo, ¿no? Eh, están ahí con sus catalogazos, con sus ofertas y demás. Entonces, yo entiendo lo que quiere decir Leo, dónde está el, el problema de Stadia. Si lo piensas como una plataforma de videojuegos, independientemente independiente de los problemas técnicos, esto que para mí hoy no es todavía tampoco competitiva en, en ese sentido. Y se está ganando, coja, el día que ofrezca 100 juegos salme, o sea, 100 juegos por la suscripción Pro, dice pues sí. o sea, mira. Dejo de invertir en actualizar mi PC. Ahí te lo puedes pensar. Y total, para, los cuatro juego, sí, para las cuatro veces que juego. Sí, cuatro veces que juego al ordenador últimamente y yo, pff, sus 10 euros al mes. Igual, y Si los precios, no dele, por ejemplo, tanto? de un juego eh, que te quieras comprar tienen unos precios, pues, joder, lo estoy jugando en streaming. Pues lo suyo es que sea un poco más barato que si me lo he descargado o si me lo he comprado físicamente. Eso es lo suyo. Es que ahí es donde. Yo, yo estoy contigo, ahí ¿eh? yo creo que somos de la vieja escuela y aquí a los que hablo, iba a decir peinamos cabanas, pero vosotros no sé. Eh, es muy difícil que cambiemos nuestra forma de pensar, pero para los jóvenes, jo, para los jo jóvenes ese juego en el móvil. Sí, sí eso está el, genial. Juego el ordenador y juego en el, Yo ahí no tengo eh, ninguna queja. El, el, el, en cualquier, lado, eh, en cualquier claro. lado voy cambiando. Claro, es que estamos hablando de que de que esta plataforma probablemente se, se va a enfocar mucho en lo que decimos los nativos digitales. Es decir, esta gente, como dice Sergio, que juega en, en el móvil y, y en un momento dado... Apaga el móvil y se pone a jugar en la misma partida, en el mismo juego, en el mismo momento en el que estaba en el móvil, lo pasa al ordenador o lo pasa a la televisión. Es decir, estamos hablando de, de algo que, a nos, que nosotros, como dice Serjor, quizás nosotros se nos, se nos ha quedado un poquito, nos hemos quedado un poquito atrás en ese sentido. Somos de la vieja escuela. Nos gusta jugar eh, con, nuestro, con nuestro ordenador y con el juego eh, descargado en nuestro disco duro y todo el tinglado este. Pero, como dice Serholt, probablemente esto se, se enfoque más a, a gente que, que empieza ahora, como aquel que dice. Entonces, yo creo yo creo que, que, que Stadia lo que necesita es un tiempo de maduración, realmente. Es decir, pero es que han, el problema lo han es que ya, los pero, demás ya pero están. Realmente estamos jugando eh, una sí, beta. Y si ha ¿vale? pasar demasiado tiempo, eh, ya, eso claro, es otra. claro. Pero... Y, y, y y no lo vendes como si fuera una beta, o sea porque porque si, si lo vendes no estamos en perdido beta y os regalamos a todo el mundo dos meses de acceso a una beta y, y nos vais a servir como pues como solo como suel hacer Steam que tampoco o sea, vale, que tampoco que está bien que yo lo veo bien pero si tú sabes a lo que estás a lo que estás jugando o cómo lo estás vendiendo cómo estás llegando al mercado yo para mí no habría ningún problema y tiene input lag vale no pasa nada pues porque estamos en una beta y no pasa nada y tiene pocos juegos no pasa nada porque estamos en un, en una beta y es normal ya, que la vean pocos juegos. A, pero acordaros, es... acordaros, por ejemplo, de cuando empezó, cuando empezó Epic, Connect, Connect, Connect, Epic Game Store, eh, le pasaba prácticamente igual que está pasando ahora mismo con, con, con Stadia. Y, y, y, y, y, y, y le sigue Y le siguen lloviendo. Pero bueno, eh, ya os digo, esto yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Eh, es decir, eh, la plataforma tendrá que ir madurando y poco a poco ir haciéndose con su mercado, sí. porque eh, de otra forma, hay esta, otra es cosa, que, así tal y yo como está ahora otra mismo, es está muerta es totalmente. Es sí. decir. Yo y no le veo futuro ninguno a esta otras plataforma. Otras plataformas ¿eh? tienen juegos que son gratuitos completamente. Una persona no puede, Correcto. por ejemplo, pues esta, yo quiero... Este también, sí, ahora vale, porque Perfecto. hay la, la oferta eh. esta de los dos meses. Pero cuando no haya la oferta de los dos meses, el que quiera entrar tiene que pagar. O tiene que comprar un juego o tiene que pagar la suscripción. No hay, por ejemplo, por ejemplo, un Dota o un Counter Strike Global, Global Offensive o, o, o, o juegos eh, gratuitos por ejemplo que tenemos en Steam que podemos jugar. Destiny, Destiny. Sí, pero ejemplo, en Estadia tienes que pagar. o sea, gratuito en otras plataformas. 100%. En Estadia tienes que sí, tener entonces, el Estadia claro. Pro para poderlo jugar gratis. ¿eh? Eso es un problema muy grande porque ahí sí. estás haciendo eh, sí, sí, que sí. haya mucha gente que. A no pesar no, de jugar. que el juego sí. sea gratis. Directamente. Porque si, yo, por ejemplo, pues a lo mejor no, bah, no me atrae nada a esto de Estadia, pero bueno, voy a probar a jugar a tal juego que es gratis y, y luego resulta que me gusta, me engancha y digo, ah, pues esto está bien y tal pues al final a lo mejor esa persona puede ser un, un futuro cliente que luego pague una suscripción o pague un juego, que es lo que hacen otras plataformas, y ellos no lo hacen. Exactamente. Yo, yo veo más el tema de comprar juegos. Más que, más que más que de suscripción, quizá el, el comprar juegos es decir, el, estar, el yo ahora mismo el estar pagando la suscripción la única la única ventaja que le veo realmente es para el que quiera jugar en 4K y con 5.1, con sonido 5.1 pero es que para, el que para los que nos da igual que sea 5.1, que sea estéreo y que nos da igual que sea 4K que a 1080p pues realmente pagar yo 9 euros y pico para jugar cuatro juegos gratuitos me da igual, es que, es que me da lo mismo, es decir, yo preferiría exactamente que me hicieran una buena rebaja de precios y, y comprar un juego sabiendo que voy a poderlo jugar en streaming vía Estadia y que aunque sea en 1080p y en estéreo voy a poderlo jugar y, y de hecho lo voy, a, lo, lo voy a poder jugar seguro, pero hazme una buena oferta, es decir... Pancho. Eh, hazme, como dice Leillo oférceme un juego gratuito que me enganche, oférceme un gancho a Stadia yo creo que le falta gancho no sé, no sé si es que eh, no han terminado de dar con, con la tecla Te o, o, comer, es que, o es que están dejando esto para más adelante, pero si lo están dejando para más adelante, realmente es que está, están, están, perdiendo, están perdiendo el terreno de juego. Es decir, lo que he dicho antes, esta día para mí hoy, hoy en día no tiene futuro. Es que yo no le veo ninguno. Eh, el único futuro es las perspectivas que tenga Google. A Google el, el, por ahora le sobra pasta para gastar donde, donde quiera y ha comprado un montón de estudios y ha hecho una inversión muy fuerte. Entonces... Pueden vivir sin las suscripciones, porque yo creo que... ya era un problema de la gente que tenía suscripciones, que, que había pagado la... ¿Cómo? La Fondes sí. Edición, no edición, que, sí. Era, que se acababa en, en marzo, en abril. Que, que se acababa, que la han alargado ahora otros dos meses por, por el tema del confinamiento y demás. Mucha gente decía que se iba a dar de baja directamente porque no había contenido. Y si aguanta un poco el tema, y, y Google no quiere hacer como con otros muchos proyectos y cerrar las puertas, puede ser que a base de juegos exclusivos levante el vuelo. Sí que es cierto que el estadio aparte con una ventaja que no tiene el resto de plataformas y es que se puede permitir el lujo de hacer burradas como la de poner 64 jugadores simultáneos al, al grid. O sea que otras plataformas simplemente no lo aguantan. Es exclusivo de... de claro, porque, y te claro. permite. Y permite cosas de, de streaming. Bueno, por lo menos es lo que prometieron durante la presentación inicial de cara a youtubers o, o gente que, que hace directos en Twitch, que es donde yo entiendo que ellos ven la pasta. En creadores de contenido sí. que les hagan les hagan dar aparte de pagar por, por bueno, jugar a la plataforma les hagan tener visitas en YouTube y tener a la gente utilizando solamente cosas de Google claro. y, y, y atrapar a la gente ahí más allá de que la gente luego se compre el juego no, o no. no. y de, de hecho de, decían que la ventaja de, de esto es que tú podías estar viendo un streamer viendo una partida de lo que sea en YouTube y en YouTube mismo le das sí, le clic a un botón y entrar directamente a, a Stadia y a jugar en el mismo punto, en el mismo sitio, en el mismo juego en el que está jugando el streamer. Y eso es, claro, eso, es, un, eso es, una, es una cosa que nadie que nadie tiene ahora mismo y nadie puede tener ahora el, mismo. ¿eh? El, el día que, que Stadia lo tenga, porque creo que todavía hoy no es el día que lo tiene el día que lo tenga... Igual sí que te va a dar, o sea, hablo lo general, ¿eh? sobre todo hablando de pues, lo que decíamos antes de los nativos digitales. Igual o sea, sí que va a dar un poco más igual el catálogo si tú estás viendo a tu youtuber preferido y de repente te dice, al, vamos, okay, eh, a los 10 primeros que entren les, les dejo jugar conmigo al vuelo. Eso es, eso es, un, eso es, vamos, eso es un boom y se acabó. O sea, ahí sí que va, va a triunfar. Pero salvo que ofrezca cosas diferentes más allá de los juegos, eh, que no ofrezca funcionalidades diferentes que sean muy exclusivas de la plataforma y cosas que ni Sony ni, ni Microsoft pueden hacer a día de hoy, yo tampoco le veo mucho. Bueno, pues eh, hasta aquí el tema central de, de hoy. Y nada, esperemos que, que os, haya gustado, os haya gustado el, el tema, eh, dejadnos vuestras impresiones en, en nuestras redes sociales o en nuestros canales de, de Telegram, Discord o, o en, en, en el foro de, de, de la página web y nos contáis qué os ha parecido. Muy bien, pues terminando ya esta sección vamos con la siguiente, vamos a hablar de un juego recomendado en este caso vamos a hablar de, de Witcher 3. Y la recomendación viene de la mano de Serhor. Pues sí, mira, yo con todo lo que soy, que Proton no, que viva el juego nativo, que es esto de Stadia... Al final resulta que de, alabo los, las bondades de Stadia y vengo a recomendar un juego que solamente se puede jugar usando Wine o Proton en, en Linux. Porque lamentablemente, después de la experiencia que tuvo CD Projekt con el Witcher 2, que la comunidad de Linux le dio demasiada cera por ese port... Que al principio fue bastante nefasto, pero que luego realmente mejoró y, y era muy jugable y bien el de Witcher 2. Pues vengo a hablar del Witcher 3, que lo estoy jugando en Steam vía Proton y la verdad, la comunidad de Linux igual a veces nos deberíamos dar un poquito cabezazos contra la pared, porque nos hemos perdido, la hemos perdido la opción de tener de manera aditiva un verdadero juegazo. Si jugasteis el Witcher 2, el Witcher 3 es más y mejor. En todos los sentidos. Es un RPG de mundo abierto. No como el 2, por ejemplo, que no era el mundo abierto literal. Eran grandes instancias en las que tú podías viajar de instancia a instancia, que es no es, es sigue más o menos el mismo, el mismo, la misma filosofía de instanciar eh, regiones cierto, pero cuando llegas al mapa, el mapa es enorme tienes mogollón de misiones secundarias tienes eh, misiones la misión principal es súper larga de hecho, yo he estado mirando antes ya llevo casi, creo que eran unas 50 horas ya no he acabado el primer acto del, del juego eh, estoy muy lejos de acabar el juego 50 horas en las que tengo que decir que no paro, que me encanta, que me maravilla. Tiene una gran pega para mí siempre, desde el primer momento que lo, que lo he jugado es el control. Es como lento y pesado y no no porque alguien pueda decir, Joder, es que es un tío que lleva dos espadas en la espalda y, y, y que tampoco que esto es aquí un juego de fliparse. Eh, no, el control es malo, es... Personalmente es mi opinión, es muy malo, pero como. Pero por todo lo demás, el juego es técnicamente una, una salvajada. Yo lo estoy jugando a calidad alta o, o muy alta con una 1060 en Full HD, porque mi monitor no da más de Full HD y no baja de 60 frames, que es el, el eh, los FPS, los megahercios de, de mi monitor. Y... Si podéis ha estado oferta un montón de veces, yo ya os digo, soy el primero en decir que viva el juego nativo y no, no tux no bugs, pero hay, a veces hay que hacer excepciones a la norma. El Witcher 3 lo vale, si os gusta el RPG occidental lo vale muchísimo, la historia está muy bien, a ver. Dentro de lo que es un mundo de, de fantasía, la historia está muy bien. Yo reconozco que estoy súper enganchado. Eh, lo, lo que os digo, llevo 50 horas a saco de secundarias porque empiezas más tranquilamente. Ves a una. mini spoiler aquí. Ves a una señora que te pide ayuda para, para recuperar su sartén y no sabes eso dónde acaba. Las cosas se van liando, se van liando, se van liando. El juego está muy bien hecho. Es muy divertido. El combate es un poco de aquella manera por el control, pero en todo está muy bien. Mantiene el espíritu de la primera y la segunda entrega, pero como os decía al principio, muchísimo mejor, muchísimo más grande, muchísimo más en todo. Muy bien, pues eh, muchas gracias eh, Sergio por tu recomendación y nada, hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy eh, se nos ha echado el tiempo encima, eh, Sergio Bueno chicos, muchas gracias por este programa yo como siempre me lo paso genial hablando con nosotros, con vosotros nos escuchamos en el próximo capítulo ¿Leí yo. pues nada, lo que ha dicho nuestro colega Sergio, espero que os haya gustado este programa y nos vemos el próximo día. Un saludo también a Jorge Lama que está en la mesa de producción y un saludo de eh, Pato, que soy yo nos eh, escuchamos en el próximo podcast de Jugando en Linux La música que hemos usado es Raving Energy de Kevin MacLeod licenciada bajo Creative Commons atribución Se puede encontrar en la web de Visítanos en linux.com También puedes seguirnos en nuestras comunidades de jugadores de Linux en Matrix, Telegram y nuestro grupo de Steam o en nuestras redes sociales de Mastodon, Twitter, YouTube, Twitch o Pixelfed. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución compartir igual 4.0.